Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Billy estamos en el módulo número 4 del curso gratuito de creación de contenidos, parte 2. Ese es el curso avanzado. Como ya sabes, también hay un curso básico que puedes ver aquí en mi canal de YouTube. Y por supuesto, lo que te recomiendo es que si aún no lo has hecho, vayas a ver los anteriores vídeos de este curso para seguirlo paso a paso. El temario está estructurado de forma de que puedas ir avanzando en conocer cómo convertir a tus seguidores en potenciales clientes para tu negocio. Aquí arriba te voy a dejar una tarjetita para que veas todos los vídeos y luego regreses a este vídeo para seguir aprendiendo. Hoy de lo que vamos a hablar es del embudo del marketing de contenidos que es lo que ves aquí. Este embudo eh, lo que representa es la fase en la que una persona te descubre Llega a, a tu cuenta en redes sociales, comienza a seguirte, luego empieza a ver el contenido que tú le estás aportando, que es un contenido de mucha utilidad, y entonces empieza a considerarte como una opción para eh, comprarte, para ella poder o él resolver su problema, y finalmente da el paso, que es el de la conversión, en donde dice, bueno, le voy a comprar a esta marca porque realmente tienen la propuesta que resuelve mi problema. Entonces tenemos tres fases. La primera que es la fase de atracción, que está arriba de todo el embudo, la, cuando la persona acaba de llegar, acaba de conocerte, acaba de descubrirte. Luego pasamos a la etapa de la consideración, que estamos ya por el medio del embudo, en donde la persona ya lleva un tiempo viendo tus contenidos, siguiéndote, conociéndote, se siente alineada con tus valores de marca, eh, le gusta lo que tú ofreces, pero todavía no está preparada para dar el paso para decir bueno sí voy a trabajar con esta persona y por último llegamos a la fase de conversión aquí sí es cuando la persona se convierte en cliente como verás el embudo se va estrechando poco a poco, porque no todas las personas que lleguen a tu cuenta o que te descubran van a convertirse en clientes. Algunas se quedarán por el camino, elegirán otras opciones y por eso el embudo se va estrechando poco a poco. Pero nosotros nuestro objetivo a través del marketing de contenidos es lograr que el máximo número de personas vayan pasando por estas fases evidentemente sin lograr o intentar eh, que se las vayan saltando, sino que nos consideren, que se sientan atraídos por nosotros, que nos consideren y finalmente que se conviertan en clientes. No tenemos que acelerar este proceso. Te preguntarás, ¿cuánto tarda este proceso, Cecilia? Sinceramente no te puedo dar un tiempo exacto porque cada persona y sobre todo cada marca y cada comunidad es totalmente distinta. Quizás haya marcas que los usuarios llegan a la cuenta, descubren a esa marca y en 15 días ya están en la, en la conversión. Y tal vez haya marcas que tarden 6 meses en lograrlo. Entonces, cada persona, como dije antes, es totalmente distinta y cada marca es totalmente distinta. Pero lo que sí tenemos que tener en claro y en mente es este embudo y cómo las personas van pasando por estas etapas y crear nuestros contenidos para llevarlos por este camino que es lo más importante y lo que vamos a ver. Como dije, tenemos que crear contenidos para cada fase del embudo. En función de la etapa del embudo en el que se encuentra nuestra audiencia, tenemos que ofrecer un tipo de contenido u otro. Entonces también es muy importante que nosotros conozcamos ese viaje y que sepamos en qué punto está nuestra audiencia. Tenemos que también tener en cuenta aquí la reputación, el recorrido de la marca y su eh, visibilidad. ¿sí? No, no se trata, como dije antes, ¿no? de el hecho de pensar en cuánto tiempo va a tardar, sino que también depende de todo estos, eh, todos estos factores. Vamos a ver la primera eh, de las etapas, que es la etapa que llamamos TOFU. Representa a las personas que se encuentran en la parte de arriba, así como, como dijimos, el principio del embudo, cuando alguien acaba de llegar. Todavía quizás no conoce a la marca, tampoco sabe bien eh, cuál es la solución que esta marca eh, aporta y en algunos casos también hay personas que ni siquiera saben que tienen un problema. Es decir, realmente no, no sabían que, que tenían ese problema. Habrá personas que lleguen, sí, siendo conscientes de, del problema que tienen y buscando una solución, y otras personas que realmente no saben si tienen o no un, un problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en esta fase? Tenemos que crear contenido para educar. Tenemos que mostrarle a nuestra audiencia ese problema, tocar ese dolor, esa fibra, esa necesidad que tiene esa persona, pero evidentemente lo tenemos que hacer sin vender, ¿no? sin decirle, bueno, mira, yo lo que hago es esto, sale tanto, trabaja conmigo, eh, cómprame. No, sino que se trata de educar a esa persona, no de ir dándole contenido de utilidad, contenido que lo ayude y dejándolo un poquito con ese sabor de necesito más, necesito más, ¿cuánto me está aportando? Tiene que ser un contenido que realmente sea muy, muy, muy muy bueno, muy útil, sí, porque no se trata de eh, estar escatimando y de decir, bueno, no, yo eh, si no me compra, no, no, no lo ayudo, sino que, como dije ya en anteriores módulos, tenemos que dar sin esperar recibir nada a cambio, porque luego eso sí que eh, va a hacer que esa persona deje de ser solamente un seguidor y se convierta en nuestro cliente. En la segunda etapa, la etapa MOFU, ¿sí? en esta fase, ya nuestra audiencia nos conoce, están interesados en nuestro producto o en nuestro servicio, pero todavía no se anima a, a comprarnos. Necesita más información, eh, tiene algunas dudas, no sabe si realmente dar el paso o no dar el paso, a pesar de que ya es consciente de que tiene un problema, que tiene una necesidad, pero... No, no termina de, de decidirse. Entonces, aquí lo que a nosotros nos toca es lograr que nuestro, nuestra audiencia sienta más interés por nosotros, por trabajar por nosotros, por vernos a nosotros como la mejor opción, la opción para resolver su eh, problema. Y por último, tenemos la etapa BOFU, que esta sí ya es la etapa de la decisión. Aquí, el cliente. O nos compra, o sale del, de, de este embodo ¿sí? que, que hemos graficado. Aquí la persona va a decidir eh, qué es lo que va a hacer. Puede elegir comprarnos a nosotros, o tal vez se va con eh, la competencia, o tal vez directamente no, no, no realiza la compra. no Dice, bueno, no, voy a seguir con, con, este, con este dolor que tengo, con este problema, ya lo, lo voy a solucionar más adelante. Entonces, eh, en esta fase, el cliente potencial lo que hace es buscar más información para resolver sus dudas y para decir, bueno, voy a dar el paso. Ahora ya está, conozco mi dolor, eh, conozco esta marca, sé que ofrecen la solución a mi problema, ahora necesito más información para eh, dar el dar el paso entonces aquí es fundamental que nosotros podamos mostrarle que nosotros somos la mejor opción y que evidentemente logremos rebatir todas las objeciones que pueda tener esa persona para trabajar con nosotros estas objeciones pueden ser es muy caro eh, me lo tengo que pensar eh, no sé si es realmente lo que necesito eh, eh, no sé si este es el, el mejor momento, eh, voy a preguntar a mi socio y te, digo, y te digo algo, voy a hablar con mi pareja y te contesto. Eh, puede haber muchas, muchas objeciones por parte de, del cliente porque evidentemente siente quizás un poco de miedo todavía a dar el paso. Entonces aquí nosotros tenemos que ayudarlo, tenemos que mostrarle en primer lugar que somos la mejor opción, la opción que soluciona su, su problema y... A través también de nuestro contenido tenemos que saber cómo rebatir esas objeciones, mostrarle que en realidad no somos caros, que somos una inversión, mostrarle la importancia de eh, trabajar con un profesional de, de calidad, eh, hablarle acerca de por qué nuestro producto o nuestro servicio es más caro que la competencia, si es así. Eh, contarle en definitiva qué es lo que le estamos ofreciendo y qué es lo que le estamos aportando. De, definirle de forma bien clara cuál es nuestra propuesta de valor y cómo lo vamos a ayudar, cómo esa propuesta resuelve el problema que esa persona tiene. Entonces, ahora vamos a ponernos a crear contenidos para cada fase. Tenemos que ser conscientes de en qué fase está nuestro cliente ideal e ir creando los contenidos que lo van a ir ayudando a esta persona a tomar esa decisión. En la primera etapa, la etapa TOFU, tenemos que crear guías en nuestro blog, que las personas entren a nuestra página web y vean guías. Tiene que haber sí o sí en tu blog una guía de eso en lo que tú eres experto. Sí o sí tienes que tener eh, una guía muy completa en donde se explique todo lo que, lo que tú haces, el área eh, a la que te dedicas, y también, por supuesto, artículos sencillos con tips. A mí me gustan los artículos muy ligeros, que no hace falta que sean súper extensos, a mí me gustan los artículos de eh, más de 300 palabras, yo suelo publicar artículos de unas 600 palabras o así, muy ligeros, muy concretos, para también ir nutriendo a la audiencia que visita mi blog, a los lectores de mi blog. Video nuggets educativos, también aportando contenido de utilidad. Un podcast, si aún no te has animado, como dije eh, en el video anterior, en el módulo anterior, los podcasts están funcionando muy bien hoy en día, así que también es un eh, formato muy interesante. Y vídeos ya puede ser en IGTV o en YouTube. Cuando estamos en la etapa MOFU, ¿qué necesita nuestra audiencia en esta, en esta etapa? Ya están en la etapa de la consideración, ya han tomado conciencia ¿sí, del problema que tienen y ahora están pensando si nosotros somos o no la opción para resolver ese problema. Entonces aquí, ¿qué necesita la persona? Un lead magnet con un contenido que sea de valor, un contenido útil, que lo ayude a ver lo que nosotros hacemos. Contenido para ir nutriendo a nuestra audiencia, contenido del que estamos generando para seguir nutriendo y aportando también eh, más contenido de lo que nosotros hacemos. Ebooks, informes, guías, webinars. Estos webinars educativos pueden ser eh, webinars en donde tú lo hagas de forma gratuita o también pueden ser webinars de pago. Eh, en, mi, en mi recomendación es que sea de un bajo coste, sí, que no, no sea un webinar muy caro, porque recuerda que las personas todavía están considerando si te eligen o no. Así que mi recomendación es que sea un webinar de bajo coste. Y por último, ya en la etapa final, en donde la persona se convierte en cliente, aquí lo que necesita son demo demostraciones. Estas demostraciones de lo que tú haces, cómo lo haces, por qué lo haces, webinars, webinars en donde también puedas resolver dudas, vídeos de venta, aquí sí vamos a, a comenzar a vender, a hablar de nuestra solución sin ningún tipo de miedo, historias de nuestros clientes, testimonios, casos de éxito, que sean nuestros propios clientes los que le cuenten a esa persona qué es lo que nosotros le podemos aportar, cómo les hemos ayudado, cómo hemos transformado eh, su vida, su negocio, lo que sea, eh, con lo que le hemos ofrecido. Y también, por supuesto, eventos, talleres. Aquí ya puedes comenzar también a crear otros contenidos que sean de pago para que las personas prueben no de alguna forma lo que, lo que tú estás haciendo. sí Así que recuerda, muy importante tener en cuenta en qué fase está tu cliente, Crear el contenido que necesita en cada, en cada fase para lograr llegar a esa llamada, a esa reunión de venta. Ese es nuestro principal objetivo con toda esta estrategia de marketing de contenidos. Ahora lo que te toca es tomar acción. Pensar en qué etapa están tus clientes y qué contenidos necesitas. Comenzar a crear para nutrirlos para aportarles contenido de utilidad y para convertirlos en tus clientes. Nos vemos en el próximo módulo. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de que hay un nuevo video por aquí. Ya sabes, déjame tus comentarios con tu feedback que siempre me encanta recibirlo. Un abrazo, chao chao.